pienso es que habría que verlo en su justa dimensión el tema de Yananay sí. eh, ha habido la, la Procuraduría ha tenido logros importantes no lo que uno esperaba no lo que uno deseaba uno piensa como que se ha sido muy un, con, un logro mediático, contundente, amado, muy no mediático. citar eh, tú que conoces un logro bueno la creación por ejemplo de oficinas eh, de violencia de género no. para el enfrentamiento de violencia de género otro logro país. es un, un centro de belleza que hay ahí creo de mm, maquillaje mm. y cámara y cosas y imágenes. O sea, que, que... Siempre lo ha habido porque la Procuraduría sí, sí, tiene no... un departamento de, de Relaciones Públicas de, y de Información que tiene incluso nosotros en la Procuraduría hay hasta un estudio de televisión con una isla sí. de visión porque yo trabajé y ahí. Y eso, no eso no está no, no, mal. Claro, eso no está mal. Logros contundentes. O sea, que no no te sorprenda porque haya gente maquillando. Claro, a mí no... me maquillaban cada vez que yo sí, sí, en bien. Mi programa. Dios mío. Mío, ¿Cuántas Perfecto. cosas, amado? Tenemos un WhatsApp aquí, lo citamos Ajá, no, vamos a hablar de un tema Perfecto, Ese vamos el WhatsApp a Sí, sí, vamos arriba bueno Dale, dale vamos arriba. Y da que no me dejan hablar <risa> <risa> Miren, hace unos Hace, hace unas horas eh, 24 horas quizás se ha desatado toda una, una guerra mediática por defender la labor del procurador general de la República a propósito ah, de tu bien. amigo, de tu queridísimo amigo Yanalain. Sí. Eh, por defender la labor de Yanalain Rodríguez en el, el tema este de la captura de César el abusador. Hay una hay una una, una declaración de prensa que se cuela por una de las cuentas de, de Twitter que está defendiendo al Procurador. Y esta, esta declaración viene fichada en Bogotá el día de ayer, 2 de diciembre de 2019. Y dice que en un trabajo articulado con, la, con el Procurador General de la República Dominicana, Jan Rodríguez Sánchez, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de César Emilio Peralta, presunto integrante de una organización narcotraficante señalada de sacar droga hacia Estados Unidos y Europa. Por estos hechos, Peralta era buscado en 192 países con circular roja emitida por la Interpol y estaba solicitado en extradición por las Cortes de Puerto Rico y el sur de la Florida de los Estados Unidos. El ciudadano dominicano fue detenido esta mañana en un apartamento ubicado en el sector de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se materializó la captura y será puesto a disposición de la autoridad correspondiente. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Cuando usted ve esta declaración, usted dice, bueno, pero eh, parece ser que es verdad, que aquí estamos equivocados y que el Procurador General de la República intervino de manera... ...muy determinante... ...en la captura de César el Abusador... ...ahora, yo le voy a... ...yo le voy a, a, a, a, a... demostrar... ...con... ...realmente no tengo una prueba física... ...pero sí... ...con la lógica de que esto... ...no salió de donde dice que salió... ¡Ay! ¿Cómo así? Te voy a explicar... ...dice en la declaración de prensa... ...en un trabajo articulado con el Procurador General... ...de la República Dominicana... Fulano de tal Yanaláes Rodríguez Sánchez, el nombre completo. Lo primero es que la tradición de utilizar primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido es muy dominicana. Es muy de nosotros. ¿Eh? En otros lugares te dicen, los americanos, por ejemplo, le dicen a la mujer el, el apellido del marido. Si tú tuvieras un... Tú tienes un novio, ¿verdad? ¿Qué apellido es? Mata. Ok, tú serías Carolina Mata. Uh -huh. Y punto. No hay que inventar, averiguar mucho. Entonces... Aquí dicen el nombre completo del procurador. Eh, y otra cosa es... ¿Y de dónde sale esa nota, Amado? Eso sale en, en Internet, en Twitter. La publican como que es una forma de demostrar que realmente la intervención del Procurador General de la República en los hechos fue determinante para atrapar a César publica? el Abusador. ¿Quién lo publica? Te digo ahora. Déjame eh, eh, dar la, la, la idea y te digo quién, quién está mandando el tweet. Muy bien. Ahora bien, eh, otra cosa es... En ningún momento menciona el nombre de ninguna de las instituciones colombianas que estaban involucradas en esto. En un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia, no se menciona quién es el jefe de la Policía uh -huh. Nacional de Colombia. La Fiscalía General de la Nación, tampoco se menciona el nombre de la Fiscalía General de la Nación. Explícame el, el símbolo del PRM ahí. <risa> ah, que es un anuncio. <risa> Yo dije, pero bueno, ¿y qué pasa? Sí, sí, sí. <ríe> es un anuncio de antes. Bueno, eh, ¿qué significa esto? Que esto es un invento. Porque, ¿por qué sacar solo el nombre de Yanalay como Procurador General de la República, y mencionar a la Policía Nacional de Colombia, y no mencionar el, el nombre del jefe de la Policía? Sí, ya, ya, ya, igual, eh. igual que el, el, el, el, el Fiscal General de Colombia tampoco lo menciona, nada más dice la Fiscalía General, lo que se va a involucrar en poner el nombre de esa gente cuando esa gente no han autorizado ni han hecho esto sí. por eso, esto lo publicó esto lo Valentín Medrano Peña que fue el amigo nuestro que llamó aquí hace un tiempo y dice okay. él ya que algunos sufren porque se le otorgue crédito al procurador en la captura de César el abusador, haciendo compras es aquí que la Fiscalía de Colombia da al magistrado Yadalai Rodríguez una alta cuota por la captura del mismo Eduardo Jorge responde otro tuit: dice, por la eh, eh, Y ahora, ¿no van a felicitar a Yanalán y a la Procuraduría RD por la captura de César Emilio Peralta? Aquellos que se pasaron ese, diciendo que era protegido por las autoridades. Es mucho pedir. Eh, bueno, y así, a nivel cargo, dice en un tuit: a el abusador le leyeron sus derechos, indudablemente de la extradición será a Estados Unidos, sus casos pendientes son en Miami y Puerto Rico. Lo que yo veo que hay todo un. Un, una, una batería de gente tratando de justificar que el procurador... Hay de ahí, ¿no? La investigación, la investigación a diferencia de cómo debe hacerse en este país, se hace a la libre. La Investigación es algo subrepticio, es algo discreto, lo más discreto posible. Un investigador no puede andar diciendo de que, que yo estoy metido en esto, yo investigué esto, yo averigué esto. No, entonces yo por eso no me gusta el estilo de que quieren, de que al, el procurador quiere ser una, una bailarina de cabaret, una vedette Ay. que, Mira, que se vea adelante. Se ve adelante. Que le hagan foto y que le hagan video. No me gusta ese tipo de procurador. Me gusta un procurador discreto que haga su trabajo más en la clandestinidad de su despacho formulando planes y proyectos para el buen desenvolvimiento. De ellos. Y mostrando resultados concretos. reales verdad y concretos. En ningún momento